Vamos a vuelta. Eh, hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hacer una nueva video reacción, pero esta vez, a una parodia animada en inglés, ¿no? De Cartoon Hollywood, De un canal que, bueno, creo que en enero fue la última vez que reaccioné a su canal, ¿no? A sus animaciones. y La que había reaccionado es de Goku, Saiyajin, Ranger, ¿no? La parodia de Dragon Ball Super. Que lo dejaré acá la tarjeta si quiere echar un vistazo que yo reaccioné a las dos partes de esto. Pero bueno, por pues eso voy a hacer un frío de a puta madre ni con un buzo se puede... Y se, se con un buzo se puede explicar viendo, está bastante frío, ¿verdad? Y bueno, estoy aquí perdiendo el tiempo viendo videos y bueno, vamos a reaccionar esta vez a esto que me llamó bastante la atención, que se subió hace un año, que bueno, acá dice el título, ya vemos acá de imagen de Spider-Man, mucho Spider-Man del Spider-Verse obviamente, pero el título es que me llama la atención, el Ultimate Spider-Man Padoria. Ultimate, <risa> no sé, a mí me gusta bastante Ultimate Spider-Man, pero obviamente no hay nada que ver ese el Spider-Verse Pero bueno, el título igual me llamó bastante la atención para verlo Dura 3 minutos, así que vamos a seleccionar este y a ver qué, qué contiene Bueno, obviamente tiene una pared del Spider-Verse, así que vamos a verlo y a ver qué onda, ¿no? Y espera que cargue esto, ¿no? Ok, ya están los subtítulos en español, aunque se, se va a traducir automáticamente como le da la gana, pero bueno por lo menos algo así que vamos a desear este y a ver qué tal cartoon jonas okay deja el video dijera la línea the universe is kept in order oh, by a group of intergalactic peacekeepers eso no the spider man oh el spider man superior spider web de rally 99 I'm todos un an ancient Spiderman India, acá ah, el último Spider-Man, Mike Morales, al de. No sé si es el original de Spiderman o el de Spider-Man todo con la que está ahí lejos, no tengo ni idea. Until one day, an ancient evil has been awakened. The octopus has escaped from its prison. Everyone, fall back! Fall back! Spiderman oh. ¡Oh, ¿Ese que es Spider-Man? ¿Es eh, de los 60? Creo que sí. came here as fast as I could. Ah, el interna You sí. know me. <laughs> Uncle Ben. My real identity is Evan Ebensur. The Spider-Man. Mensur? <laughs> Peter, the radioactive spider that chose you. Green Lantern. <laughs> spider Lantern. What's <laughs> happening to me? Okay. Yo de Spider-Man. Yo Spider-Man. spider ...Grey Lantern, ja Jalioran y siniestro. He visto la película ¿La sí. la <risa> de la Ah, paya. Ah, ¿Cómo se es esto? <risa> cambio ¿es de color, y este cambio de diseño. Se <risa> cayó oh, Um, brightest day in blackest night. Um, bye, bye, bye, bye. No evil shall escape my sight. Let those who try to stop <laughs> what's right wear my power! Oh. Spider-Man's might! Oh, we're talking about Spider-Man, revenge of the octopus. Thanks so much for watching, and don't forget to subscribe and follow us on Instagram and Facebook. Buenardo ¿Eh? suscribo obviamente, está buenísimo esto y ok gente creo que lo vamos a dejar hasta acá si sí, van a ver que acá dejo la imagen de Superior y Verso Amazing que en la talla unos los sí, y ahora está, está bastante buena, ¿no? De la Spy, a ver, sí. Y bueno, creo que vamos a dejar hasta acá el video, la verdad muy bonita animación, Deja el video original abajo para que lo vean por, por la cuenta, ¿no? y bueno yo me despido hasta acá y bueno pues ya de minutos y, y capaz que me eliminen este vídeo no sé pero bueno yo haré a lo que me da gana y bueno sin más que agregar gente la verdad muy buena animación espero que te haya entretenido viendo conmigo este vídeo si es así dale una me like, gusta compartir suscribirte a este canal para que sigamos creciendo y ojalá que lleguemos a los 3000 en julio y a los 5000 a final de año si, sí, pues esa era la meta si sí no vamos a llegar, pero solamente algo así está avanzando más rápido que esperaba ¿eh? 100 suscriptores al mes nunca me esperé esto bueno, digo, hace tiempo no me esperé que subían tanto, pero si les gustan mis videos bueno, eh, bueno seguiremos adelante ¿eh? y que bueno la meta puede ser a los 3000, podemos cazar 3000 en julio, ojalá y 5000 al finalizar el año ¿eh? capaz estaría Así se haría bien este año y seguimos adelante, ¿no? Ojalá. Pero bueno, si te gustó este video, por pues favor, un me gusta, comparte y a este canal para más reacciones como este. Y sin más que decir, soy yo, Ultime y nos vemos. Bye.